Más que Vázquez, lo que pretende es eh, potenciar las relaciones sociales, potenciar a través del baloncesto eh, la salud eh, en torno a, a una actividad eh, lúdica, de hacer ejercicio y de, y de bueno, pues, eh, mantener la salud el máximo posible. El programa de autodescubrimiento pues es un programa que está instalado en los institutos y en el colegio, pretende es que chicos que pues tienen falta de motivación puedan a través del baloncesto, puedan engancharse de nuevo al colegio, a estudiar y a intentar ir escalando un poco socialmente. Permite sobre todo a estas mujeres que están en una situación de exclusión eh, poder incorporarse bueno, al ámbito laboral, al ámbito social y al ámbito relacional.